Hola muy buenas chicas y chicos, eh, os traigo unas malas noticias Desde ayer recibí una notificación de otro de strike y nada, estos días he estado cabreado, no, no he entrado en facebook no he publicado ninguna post publicación nueva en una página de facebook no he hecho nada, absolutamente nada he estado cabreado, molesto e intentado solucionar los problemas pero no se ha podido entonces lo que voy a hacer es borrar todos los vídeos de las escenas no borraré todos, las promos y las los snippets y promociones de fotos seguirán ahí lo que se van a borrar son las escenas de, de cada capítulo y ya está eh, esto lo hago para no correr más riesgos como puedes ver tengo una acción y dos acciones y, y nada, esto lo hago para que no haya otra tercera y como sabéis, si hay otra tercera lo que lo que conlleva es a la eliminación de la cuenta y, y esto sí que es un problema grave. Eh, ya, como os dije, ya hablé con, con la empresa RPM Networks, ellos me, me dijeron que no subiese ninguna escena de, de los capítulos, que solo subiese los vídeos autorizados, como por ejemplo las promos y las sneak peeks y yo no hice caso a esto y... bueno, lo que ha llevado eh, a, a otro strike como puedes ver, el último vídeo de, de la acción 2 es mmm, el cumpleaños de, del último capítulo de, de la celebración de casa del cumpleaños ese ha sido reclamado por Disney Enterprise y ni, nada, no puedo hacer nada, no puedo impugnar mmm, vamos, ni lo he intentado ya que a veces me dijo que que tendría problemas si se lo haría. Bueno, en este caso caso es eh, borrar, por ejemplo, en la primera página. Eh, no hay ningún vídeo de escena Bueno, este... Esa no la borraré porque no, no, alcanza, no alcanza los tres minutos. En la segunda página tenemos, creo que estas. Se van a borrar todas. Ya que tiene muchas reproducciones y... Bueno, no es un gran problema en otra página tenemos estas y ya está eh, lo siento mucho lo que lo que haré es dejar en suspensión esta página una temporada lo que sí haré es subir las promos y los sneak peeks a la otra página al otro canal y, y continuar como sale esto lo siento mucho eh, me ausentaré durante un tiempo eh, para que no haya más problemas eh, lo que sí quiero es que no dejéis de, de mirar los vídeos mmm, suscribiros darle a me gusta para que le llegue a la gente la información y entre otras cosas eh, una recomendación que quería hacer es si subís vídeos como yo eh, bloquearlo para otros países por ejemplo estados unidos y canadá ya que son los propietarios de, de la imagen de abc si no hacéis esto directamente, eh, os llevaréis un gran problema que son los strikes. Y para la gente que se esfuerza en crear los vídeos, pues una, es una gran molestia. Entonces, esa es mi recomendación: hacerla, hacerme caso y no subáis ninguna escena. ¿vale? Venga, hasta luego.